Silvia Suller arremetió contra Tomasito, ¿podría suspenderse la boda con Guido? Silvia Suller siempre tuvo una lengua muy filosa, y esta vez cargó con Tomasito por una picante denuncia, luego de que Guido Suller y su joven novio anunciaran con bombos y platillos, para sorpresa de todos. La boda más mediática del año. Aunque en algún momento fueron padre e hijo y luego pareja, hace una semana Guido y Tomasito revelaron que el próximo 14 de mayo se casarán en la localidad de Escobar. Aunque ellos mismos aseguraron que aunque Silvia se oponga a esta decisión y crea que es todo un arreglo por dinero, la pareja quiere dar el sí y evitar los conflictos. a raíz de esta decisión. Ella no se cayó y volvió a la carga. Salió a destrozar al mediático hijo de su hermano con publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, que ¿Podrían poner en peligro la boda? La mediática actriz publicó primero una imagen en la que se lo ve a Guido y a Tomasito realizando las compras en un supermercado, Ya él le agregó un emoji con el signo pesos en su cabeza y a su novio le dedicó un emoji con el signo pesos en sus ojos y su lengua. Además. Denunció que Tomasito está en una app en busca de pareja y en donde él mismo se describe como el hijo del rey, estudiante de guía turístico y escribió, cansado de pomelos, busco mi media naranja. Made in Argentina No conforme. Lo acusó de lacra inmunda, contó que su madre fue prostituta, que su padre no lo reconoció como su hijo y hasta lo trató de irrespetuoso. ¿Esto podría afectar los planes de boda y convivencia entre Guido y Tomasito?